Grandes las oportunidades también. Soy Ricardo Vargas. La psicoterapia es una oportunidad para vivir con mayor plenitud, estabilidad y optimismo. Mi teléfono de mi consultorio es el 616-9886. Puedes enviarme un WhatsApp también a mi celular, 656-200-9693. Me encuentras en Facebook como Ricardo Vargas, psicoterapeuta.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 Radio Mexicana, nuestras noticias presenta. La reforma fiscal 2014 generó más danos beneficios para La, frontera la general, formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La, la economía la americana avanza. La proveeduría maquilador sigue siendo el La gran concentración de, de México. poder de mercado. En México la transparencia sale. gubernamental. No es, nada personal. no es nada personal. Son solo negocios.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 Importante. A ver, man. ¿también fueron alumnas tuyas? Sí. ¿O no? Bárbara. Bárbara. No, Luisito, nunca fuiste mi alumna. Fuiste mi asesor. ¿Qué fue tantito? Peor, dice. ¿no? Es, es más, más cerca. Pero bueno, ya ves, algo algo tenías que ver. Pero bueno, sí, efectivamente, tenemos aquí a, a dos invitadas. Liz Bailey nunca fue tu, Nada. Liz Bailey Domínguez. Compañera. Compañera profesora. de profesora. Sí. Ah, solamente. O sea, pero ya te tocó a trabajar como colega ahí de, de, de, sí. de, de Luis. mi jefe, fue mi jefe.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 Temas de innovación y, te, y tecnología. Y esta revista se llama Raque. Raque. A ver, cuéntenos un poquito de ello, por favor. Muy bien, eh, no, mm. pues antes que nada, muchas gracias por este espacio. Eh, y el bueno, programa sí, más escuchado a la joven. Eh, sí, definitivamente, y el más importante de la región y, ¿Ya ves, Luis? y, y puntos circunvecinos, ¿no? También. Por eso <risa> le invitamos siempre a Villa. <risa> ya ves. Y puntos circunvecinos. <risa> Entonces, este, bueno, pues.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 o diseñando programas sociales que participaron dentro del número, así que se puede ver desde todas las perspectivas el contenido. Y ustedes, ¿cómo distribuyen? En efecto, es una revista estrictamente electrónica, pero sobre todo, ¿cómo la promocionan? Es decir, ¿de alguna forma notifican directamente a, a, a, a través de buzones ya está la revista? Porque, quiero decir, porque hace el día antier cuando… o ayer, fue el día de ayer y que una este, persona de, de maquiladora me dijo que había leído la revista. Entonces mm. yo dije, ¿cómo es así? ¿Él está pendiente o, o cómo es la, la… Estaba más pendiente oh. que tú te sorprendiste y dices, <risa> caray, ¿cómo fue eso, no? <risa> eh, sí, tenemos varias vías de distribución, eh, es por correo electrónico y también eh, aprovechamos nuestras redes sociales, el Facebook del Instituto, que es donde principalmente hacemos la promoción. Oye, no. a ver, un, un, un pequeño, una pequeña interrupción, ya nos está llamando aquí. Artur, Sus patrocinadores exigen esta ya, el espacio. Entonces nos están mandando a un corte rápidamente. Artur, regresamos en breve. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio.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 Llama a la línea de la vida, 800-911-2000, para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, ahora es la radio oficial de los indios de Juárez de... ¡Faceball!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 Facebook como Contratación Criticon, Te esperamos. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, regresamos. y Estamos aquí de nuevo en Solo Negocios y estamos platicando con, con Isbeli Domínguez y con Bárbara Riones acerca de, de, de la revista que, que están promocionando del centro de...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 Y, ¿Y tienes el link o, o el, el correo para la revista? ¿no? ¿Te la sí, bajar? claro. Eh, la revista la pueden encontrar en www.ilatina2c, es decir, okay. i12c.com.mx. Sí. Ok, perfecto. Sí. Entonces ahí es donde pueden checarla. Yo te la checo y, y platican una vez unos artículos que tienen. Porque, digo, déjame, déjame platicarles algo que, que estamos también hablando en, en el comercial.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 eh, darle el seguimiento hasta que lo otorgan, eso sí, el otorgamiento sí se da seguimiento porque tenem, podemos tener esa información, pero ya cuando se va a comercializar es muy complicado poder este darle... Bueno, a ver, eso, este, ¿no? yo tengo una opinión distinta a la tuya, no es que ustedes fallen, o sea, el sector público no tiene la responsabilidad de No, No, No, no, no, no, lo estoy patente. diciendo de manera general. Eso son los mercados, eso es sí, No, No, no, no, lo digo de, ma lo digo de digo, manera no, general, se ¿no? Se ha fallado en eso. Y de, eso. Y de, de hecho, ah, dinero no, dinero para que no, la comercializara, ¿no? No, no. ¿no? O sea, ahí es donde se pierde porque ya... Eso sí, ya no es de sí, uno, ¿no? De, del, de lo es como ir Las no, Vegas no, no. y están apostando y uno pagando <risa> las, las, no, las no, pérdidas, no. ¿no? Ya cuando llegan las ganas se las llevan. Sí, ¿no? la comercialización depende absolutamente no, del no. inventor. De tal no. manera que ahí sí es un poco más complejo. Así es, y, la, y, y llevarlo el al mercado, invento. pues, de, de alguien que pueda hacer la inversión. Eh, Pero no es un gobierno el que tiene que... No, el gobierno hablar. no, eso ya es facilita el, es el registro, cosa. lo cual es muy importante? Sí.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 Sí, tendrá que aprovecharlo… No, no, pues, digo, al final una patente es un capital, Así es, es una forma de Se capital. Es un capital intelectual. Sí sí, sí, sí, sí, o sea, al final del día es el principio ahí, del capitalismo, <risa> la <risa> propiedad privada. O sea. okay. eh, continuando con los contenidos de este número, eh, también contamos con una aportación de investigadores del CIMA, eh, que nos habla sobre manufactura aditiva sí, o va, impresión pues. desde, ah, del Centro… De, de investigación de y materiales, materiales avanzados hace es un centro de investigación así es mm. y centro eh, público de investigación y pues bueno nos habla de este tema que está también tan de moda de la impresión en 3D mm. y la manufactura aditiva ¿no? eh, también tenemos una aportación bastante interesante de que lo podemos obviar, no <risa> <risa> No me digas, ya, ya, sí, ya sé por dónde ya, ya ya, ya. la podemos obviar. Ver, no, no, no, no, después aquí. Es a más ver, que nos platiquen, ¿no? Sí, a ver, platicanos. ¿no? Tenemos ver. la contribución de Luis Enrique Gutiérrez Casas, quien uh, aportó una sí. columna opinión. Oye, pero a ver, también, nos están mandando a corte. Fíjate, Ay, no se fíjate se a qué oportuno no es de arte. Sí, a regresar del corte. Sí, yo no la arriesgo no, no de, de mí, inmediatamente. Sí, mira, te lo corte. Pero bueno, vamos a corte y regresamos rápidamente.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 Radio Agrada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. El... Regresamos de aquí eh, eh, este breve corte comercial y tan oportuno corte este, comercial porque era cuando nos iban a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 Bueno, son, son datos de 2021, 2021 eh. 2021. Son dos, todavía no teníamos la información de 2022 que acaba de salir. Bueno, 315 okay. y en ese entonces la Watch tenía 226. Tiene 250. Bueno. 226 creció bastante entonces, la Watch. sí, sí, porque, sí porque aquí la cuestión creciendo. es que sí está creciendo más rápido. Que sí, que, que la Watch se fota cuando anteriormente era más rápido Watch que Watch. Oh. Se la están eh, sí. invirtiendo las velocidades. Así es. Las tasas de crecimiento, diría yo. La se está perdiendo eh, representación. El año pasado un, representaba el 46% y hoy representa el 42% del… ¿Y la que está creciendo es, es la watch. Entre Entonces, eh, dicho, lo que yo vi es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 No, pues, digo, yo, yo creo que digo suman y entre claro, más pues, dispersos debe, estén yo creo que es mejor sí. ¿no? Y, y, en, y en términos de Chihuahua, Juárez eh, se sigue concentrando acá en Juárez Sí, por ahora, por ahora se mantiene ahora, el sí. primer lugar Sí, se sí, sigue concentrando pero pues realmente con lo que mencionaba Luis eh, la velocidad de crecimiento es menor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 las que pero de manera es, es, es, pero muy acelerado ¿eh? Iba a decir algo que no era políticamente correcto, pero bueno. Eh, no, pero digo, al final yo creo que es buena noticia, ¿no? Sí, al final pero, son ciencias duras sí, que... Y lo que yo entiendo de este yo, último informe del de, de Sistema Nacional de Investigadores es que ya contrastado con los años anteriores, es por ejemplo que la huacha ha crecido el año anterior en un 12% y ahora en un 10-11%.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 está viendo que los resultados se están dando, al menos en la parte de investigación. Sí, sí, sí, increíble 700, ¿Cuántos tenían en el 2021? ¿Cuántos eran en el estado de Chihuahua, investigadores? Era como 7, 680, creo. Ah, ya creo. no fui de ahí. Sí, eh, 600, 660 y… Creo que… a ver, yo aquí lo que teníamos, era como 680. Es que No, pero discúlpame, lo que pasa es que ahora está en este último reporte, eh, de, de investigadores eh, registrados, pues reconocidos. 677 tien, en el 2021. Ándale, pues 680 y ahora tienen eh, 750, uh -huh. 748 vamos, el dato preciso. Y eh, eso es importante. Creo que Chihuahua sí se increíble. Claro, finalmente es un sí, grupo sí, mayor de sí, capital vamos. humano en el estado no estatal y que además todos tienen redes entre todos, todas las instituciones trabajan en conjunto para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 mucho de energía, y sobre y todo y si alternativas sí, lo del agua, es que sí, el, lo del agua lo por supuesto, es prioritario, prioritario. Esto del día cero y estas cosas no, sí, sí, sí, ¿no? lo del agua sí, también está lo del agua, salud principalmente algo que se me esté escapando porque no tengo pero sí, sí está identificado, sí está identificado totalmente bueno, y toda la cuestión de seguridad, pero inteligente no, lo de inteligencia artificial, sí, todo lo de inteligencia y las temáticas que hay con ello, pues es una transversal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 Facebook como Contratación Criticon. Te esperamos. Continuamos en Solo Negocios Radio. Regresamos ya aquí a Solo Negocios. En, en la última parte de hoy, Luis, nos sé, fue muy rápido el tiempo con, con nuestras visitas. Pero bueno, Siempre continuamos. Las buenas charlas pasan rápido. Sí, fíjate que lo, lo, que único, lo único que faltó fue el cafecito. Ahí sí, me largaste, fallaste. Luis, porque no, no me trajiste. Sí, me y, y él es el que normalmente trae café. Deje, Dejenles digo. Para todos. Para todos. Quien esté. Quien esté. A mí, Así lo es. aquí. Pero bueno, ahí, ahí tenganlo. Bueno, teníamos una pregunta porque estábamos hablando precisamente. Eh, Bárbara nos comentaba sobre eh, uh -huh. eh, la participación de, de estudiantes, seguramente en concursos sobre tecnología. Uh -huh. eh, y que finalmente tiene que ver con ser emprendedores, nada más en este caso.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 Hay otros programas, al tener parte de esta feria estatal, ahorita está abierto el programa de preincubación, hablando de emprendimiento, ¿sí? mm. hablando un poco de emprendimiento. Este programa de pre-incubación, eh, eh, si se dan cuenta, es no incubación, sino preincubación. ¿Previo ¿sí? A? Previo A. Sí, previo Estamos A. Están, están ¿Sí me entiendes? To todavía. <risa> están en el en ese sí, hay que trabajar muchos con ellos. ¿no? Este programa de preincubación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 Universidades Aliadas y también el, está el Centro de Inteligencia Artificial, en el caso de Juárez y la UACJ, y la Tecnológica y también. La tecnológica también ¿no? Y en el caso de, de la región de Chihuahua, pues está la Watch allí que eh, junto también con, con, con, con quienes lleva la coordinación del programa, y, de y ellos atienden no. hasta el sur, a todo el sur del estado también, o sea, abarcamos toda, todo el estado, y pues la verdad sí, Esperamos este, tener pues unos, y, unos, y eso, al menos unos buenos 50 que lleguen al final. y ya, dices al final, ¿qué es? Eh, ¿Los presentan ante quiénes? Inversionistas algo el en, chart el este en el Shark el Tank. Ajá. El chart tank. Algo, ¿Algo, así? algo así, al final. Ah, sí, bien. eso al final. Para comercializar la idea, que, precisamente. Exactamente, ¿tú ¿tú sí, quieres sí. hacer inversiones. Mira, tendría, sí, ahora nada más tendría <ríe> que juntar <ríe> el dinero. Bueno, <y>, este <ríe> programa va a estar abierto, se va a estar haciendo...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 Bueno, pues pero eso. pues lo, lo importante es que el se son ellos. No, son no, el, el, el, qué bueno para, la, para el sí. equipo, el grupo que está generando el proyecto, qué bueno uh -huh. para el instituto que ve que esto resulta, pero pues ahí hay un tema de visión a veces, ¿no? Ajá. ¿Por qué? O sea, paso a paso en nuestros sí. pero pasos, paso a pasito de de nuestros inversionistas nuestro regionales, santo sí. sector sí. privado a veces nuestros inversionistas tienen el dinero en otro lado no, no tienen dinero para <risa> el Paso Texas. no, no, no, no me refiero a los bancos no, seguramente inversiones, pero es decir ver, no. No, no estamos acostumbrados a lo mejor en invertir en tecnología tú tienes inversiones eh? 20 dólares no cuentan, <risa> no, no, no, no cuentan bueno y también para hacer publicidad vamos a cambiarle este ahí está, vamos a abrir los talleres de verano de robótica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 Un kit, o, de un kit de robots para que armen sus robots para que haga un robotito ah, ¿sí? Sí. Sí, sí, sí les enseñan a programar obviamente pues a nivel por supuesto, a nivel manera. muy básico sí. Ajá. aquí lo interesante es que aprende el niño y aprende la familia porque pues eh, ahí están oye, viendo eso está muy bien eso está oye pero a ver en línea cómo cómo es sí, en línea? línea o sea ¿no, no va a ser presencial el, el, el no, y cómo lo hacen ¿es? no mandan eh, mandan se manda, ah, okay, a, Emmanuel, ejemplo, okay. se manda el kit al niño Emanuel por ejemplo se manda el kit al niño Emanuel y este y lo, regresa. y lo regresas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 Eh, sí, se el realiza resto del el resto. Sí, yo no, creo claro, que... Yo ¿Cuánto tendremos de eso nos ya? Muchos, mucha, muchos, ¿verdad? <risa> me parece que desde 2016, ¿no? Se implementó sí, el programa. Bueno, de... bien así virtual desde el 2017. No, pues cuando, cuando tengan ustedes eh, este, este tipo de proyectos y además, obviamente, la necesidad de, de promoverlos, aquí está el espacio para que nos platiquen. ¿eh? De, el, de todo eso. A mí se me hace muy interesante eso, más. Escuchado de la frontera. O sea, yo pensé que... que que seguía siendo presencial, no. y porque yo ve, me ha tocado ver algunos talleres, pero... Tuvimos que evolucionar también. ¿Y, y es más complejo para <risa> el rato? No, es que ha funcionado. De hecho, ¿Sí? hay, hay una liga estatal de robótica que se lleva totalmente virtual y no es con un kit de robots, es totalmente oh. con, con un software en donde hay armas el robot, pero de manera virtual. Oh, mira. Ese ya terminó, ¿verdad? ¿O que sí, sí, sí ya, que ya, que, ya se ya acabó, pero finales, después ah. se va a abrir otra vez.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 temas tan interesantes y felicidades por la revista. Y la próxima vez yo les pongo el café para que <risa> esto no puede pasar <risa> de Gracias, doctor, no cumple, no cumple. Eh, muchísimas gracias, nos escuchamos entonces el próximo, el próximo martes, mañana Alejandro Sandoval en este mismo espacio de cuatro cinco. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.